Sí. Stop. ¿Quieres que dé un mensaje a los psicópatas? Por favor ¿Eh? es, un, es un deseo de Pablo el Mesías que ¿Quieres que dé un mensaje a los psicópatas del mundo? Vale, psicópatas del mundo Yo también he sido un psicópata <risa> He sido un psicópata durante mucho tiempo Me suda la polla todo y lo quiero todo para mí Soy un He sido un psicópata <risa> Es difícil a veces diferenciar entre... <risa> Pasado y... Sí, tengo algunos ramalazo Tengo todavía un ramalazo psicopático. Pero hay una esperanza para los psicópatas de todo el mundo. Hay un paso más allá de la psicopatía, que es mucho mejor. Es la... la ¿Cómo le podemos llamar? Más allá de la psicopatía está la... La... La psicopatía. Patía. No es patía. No es una enfermedad. No es una enfermedad. La... Trans. No, patía es enfermedad, ¿no? Patía. Sí. Entonces, sí. entonces, lo que no es patía, ¿qué es? Buenía. ¿Qué? Buenía, buenía. La psicobuenía. La psicobuenía. La psicobuenía. Psicopatía y psicobuenía. Yo ahora estoy en un estado psicobuenoico. Un estado psicobuenoico. En el que me he dado cuenta. Que siendo muy ambicioso, muy ambicioso, muy ambicioso psicopáticamente y quererlo todo para ti, te das cuenta de que es mejor que sea para todos. <risa> que todo para mí y para todos también. Todo para mí y todo para todos. Y si todos tenemos de todo, pues ya entramos en una relación personal de mejor rollo. La psicobuenía. La psicobuenía. Ha venido la psicobuenía. Si lo que yo hago es bueno para mí y bueno para todos, es mejor que solo bueno para mí. <risa> Lógica matemática. <risa> es mejor que sea bueno para mí y para todos que solo sea bueno para mí. Esto lo he comprobado con la lexificación, que de pronto ha habido todo, todo ha sido bueno para mí, pero me he quedado solo en el éxito. <risa> Y me acordé de otra canción suya que esa no la había cantado todavía, pero que dice algo así como me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Si estás ahí pensando en ganar, en ganar, en ganar y ganar, ganar, te olvidas de vivir. psico psicobuení. Yo quiero todo para mí. Primero y todo. Y todo para todos. Después o al mismo tiempo. Claro, ahí está la psicopatía y la oxigomoría en su lucha contigo. Suficiente.